Oye, Fancraña, tú cómo ves que mucha gente se molesta porque aquí en el pueblo muchas calles ya están desbaratadas para que las arreglen. Mira Nepomuceno, yo siento que eso de las calles es algo muy bueno porque le va a dar una mejor vista a nuestra comunidad. Pero eso de que anden desbaratando una y otra calle no está bien, pero por eso es importante que vayamos a las asambleas de barrios para hacerles ver todos esos detalles, porque si nosotros no les decimos, ellos cómo van a saber. Ah, pues sí, mira, pues igual y me presento de nuevo a la siguiente asamblea y ahí es donde voy a decir que, que pues, hay desbaratando la de calle por calle para que acaben una y después sigan con la otra porque veo que también mucha gente de aquí de la comunidad no se atreve a hablarle a los queris ni a dar su propuesta Eso es Nepomuceno es importante alzar la voz y decir lo que queremos en qué estamos de acuerdo y en qué no porque gente callada no vale nada y nadie va a hablar por nosotros Nepomuceno más que nosotros, porque si no nos van a seguir chingando No me representan No te representan No, no, no nos representan, representan.